Ya son las once cuatro de la mañana de este sábado, 11 de junio de 2020 Y como todos los sábados, eh, vamos a iniciar la sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato con la presencia esta mañana de eh, eh, Carlos Arce Macías, José de la Luz Antibáñez Cantero, María Dolores Montenegro, así empezamos, ya veremos cómo terminamos, pero oiga, por lo pronto, empezamos nosotros cuatro. La eh, luna se está bañando. Su servidor Guillermo Siliceo, eh, les aviso que va a ser interesante el programa, porque vamos a ver tres eh, temas, uno, cómo aprobó el Congreso endeudar a los guanajuatenses. Segundo, el viaje a Colombia a ver plantas de tratamiento de agua por parte de eh, Alejandro Navarro y el tercer tema, la seguridad al acecho. Para empezar el, el primer eh, tema sobre cómo el, aprobó el Congreso endeudar a los guanajuatenses. Quiero recordar. Que en esta en una sesión similar a esta invitamos al, al licenciado García Villa que es un constitucionalista eh, que nos dio nos dijo que no nos preocupáramos cuando hicimos la sesión él estaba aquí todavía no sesionaba el congreso y nos dijo no se preocupen porque tienen que cumplir un artículo de la constitución que dice que tienen que antes de aprobar el crédito o no, pues van a ver para qué se va a dedicar el crédito, porque así lo ordena la constitución. Bueno, nosotros nos, nos confiamos, dijimos, Pap, qué bueno, que así sea. Y, eh, nos invitaron al Observatorio Ciudadano, junto con otras organizaciones, a que presentáramos nuestras reflexiones sobre ese proceso en el Congreso del Estado, y mis compañeros elaboraron un problemario que yo fui a leer a nombre del observatorio en el que especificábamos todas aquellas cosas que había que tomar en cuenta antes de decir si autorizamos a que el ayuntamiento de Guanajuato se endeude o no se endeude. Yo leí todo eso, lo dieron por leído. Pero no, resultó que aún que ni, ni, ni vieron todo lo que dijimos nosotros, ni tampoco analizaron el fin como lo ordena la Constitución. Eh, sí, sí fue así, ¿verdad, Carlos Arce? Sí, sí, sí así es, Guillermo. Es, en, en, aquella, en aquellos días, lo recuerdo muy bien, eh, le hicimos una invitación a Juan Antonio García Villa. Juan Antonio García Villa es un, un personaje adentro del PAN eh, muy serio en materia jurídica, es un economista y abogado eh, muy conocido adentro de las filas del PAN, pero lo invitamos sobre todo por su conocimiento de los procesos eh, internos de los congresos y en este caso de los congresos locales precisamente para aprobar eh, el endeudamiento de algún municipio y él refirió con toda puntualidad en aquella ocasión que tendría que cumplirse con el tercer párrafo del artículo 117 constitucional en este sentido es aquel que obliga a evaluar los fines para los cuales está pidiendo el empréstito y esto significa pues evaluar todo el proyecto hay que recordar que el asunto nació mal este el árbol nació torcido eh, porque ya nos ha narrado precisamente María Elena todos los problemas que hubo para el trámite del endeudamiento en el ayuntamiento no se presentó ningún proyecto, ni mucho menos. Fue eh, realmente palabrería y unos cuantos bosquejos y un render eh, con el cual el ayuntamiento aprobó eh, la propuesta de solicitar el, el endeudamiento de, de 70 millones de pesos que luego se, corre, se convertirían a lo largo de 10 años de pagar en 91 millones de pesos que tendríamos que pagar todos los habitantes de este municipio. Bueno, entonces el asunto venía mal. Ahí la cuestión era cómo se podría eh, eh, modificar esto para que pues eh, el, el, el, el proceso... Eh, se diera bien dentro de la, del, del, del Congreso. Digo, evidentemente ante, ante ya una instancia legislativa de este tamaño, pues todos pensamos que ahí se pararía eh, el procedimiento en tanto no se solventaran todas las cuestiones necesarias por parte del Ayuntamiento y por parte de, de eh, el alcalde Navarro, que todos sabemos pues, que se trata de una ocurrencia del alcalde Navarro, eh, una ocurrencia eh, que tiene como fin pues, un contrato de obra pública importante que eh, a través de sobreprecios pues, puede dejar un, un, de vengar unas cantidades muy importantes este, para operación política y otras cosas que son usuales entre los malos políticos, los políticos corruptos. Bueno, eh, entonces pensamos que eso iba a cambiar, que se iba a modificar, evidentemente, no había forma de procesarlo, sin embargo, eh, sobre todo ante eh, la decisión definitiva del presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del, del Congreso, eh, el, el diputado San Sanela, un diputado de eh, Irapuato que ya había sido regidor en, en, en Irapuato incluso que conoce más o menos este asunto, pues no resulta que promovió la la, la aprobación y a, a, a, a este a hierro y fuego sacó la aprobación en el Congreso una aprobación que era claramente ilegal. Yo he tenido el dictamen en mis manos, lo tengo, lo he leído eh, puntualmente y la verdad es que el dictamen se va por el lado de las finanzas, a ver si Guanajuato podía con sus finanzas pagar, porque y él que lo único que hace el Congreso es saber si tiene dinero para pagar el, el, el, el municipio y con eso ya se satisface eh, eh, el proceso de aprobación del Congreso, cuando el Congreso tiene que aprobar todo en su conjunto, no solamente la parte financiera, sino la parte legal, tal como lo había eh, precisamente puntualizado eh, el constitucionalista García Villa, y, y otros constitucionalistas pueden consultarlos. Entonces, mm. resulta <ríe> El resultado fue lo que está pasando, que es dramático. Eh, podría ser cómico, pero la verdad es que es dramático, porque los los dos eh, lo, la, las dos instancias encargadas de verificar que un proyecto es viable y que por lo tanto se puede eh, endeudar a un municipio, fallaron. Primero, el ayuntamiento. Segundo, el Congreso del Estado. Y falló esencialmente porque el Congreso del Estado, pues no está realizando sus labores de, eh, de representación de los ciudadanos, sino que, sobre todo en el caso de Sanela, pues se trata de un diputado importante que es gestor del, del, del, del, del Ejecutivo. Es un hombre del Poder Ejecutivo que hace lo que le manda el Poder Ejecutivo adentro del Congreso. Esto es, esto es realmente eh, tremendo para, para la representación de, de, de la Diputación. Rompe totalmente el arreglo constitucional. En lugar de representarnos, representa... A otros intereses, en este caso intereses políticos, intereses de políticos que quieren endeudar el, al, al, al, al municipio y que carguemos los guanajuatenses, pues con un empréstito que no teníamos por qué cargar, pues de un, de, un, de un proyecto mal hecho que ni siquiera tenía los permisos, no tenía, resultó que no tenía proyecto ejecutivo. Entonces viola también todo toda la, la regulación de la ley de obra pública del estado donde eh, se, se exige que haya eh, precisamente proyectos ejecutivos para toda obra pública viola específicamente el artículo 22 de la ley de obra pública eso lo debió haber eh, revisado el congreso eso sanela lo debió haber revisado. No, se hizo pato, porque eso es lo que pasó, digo, fingió y simuló que estaba muy interesado en ver este, cómo estaba el procedimiento, sí. llamó a las instancias, fueron ahí corriendo los colegios de arquitectos, fíjense, de arquitectos, por lo visto ellos no conocen de proyectos ejecutivos, pues ahí van los arquitectos, ahí van los ingenieros, el, el, el, el Consejo Coordinador Empresarial, que es casi, casi eh, el gemelo de, de Navarro, del, del, eh, del alcalde Navarro, o a sea, dar sus puntos de vista de lo importante que era para Guanajuato este proyecto. Pues resultó que este proyecto no tenía nada. Y es tan, tan terrible el fracaso que ya con toda la información, resulta que la instancia municipal, la presidencia municipal, la administración municipal, el alcalde Navarro, ni siquiera ha iniciado el trámite del permiso de lina que se requería. Y ciertamente tú fuiste precisamente con un largo problemario que, que, que construimos desde el observatorio de todos los problemas ya acarreando, aquí se acuerda muy bien María Elena, un montón de problemas. Bueno, pues se los pusimos en la mesa, se los leímos, otras orga organizaciones también desde otras ópticas se los dijeron, claro, or organizaciones independientes del gobierno que no dependen y que no están esperando que les den un terreno para su para su colegio o alguna cosa de esas. Este, se los dijimos, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es una trampa en la que cayeron eh, redonditos pues todos los diputados del Congreso que aprobaron este empréstito. Sí, no. Una trampa que puso Navarro tratando de decirnos que con un oficio a su director de obras le daba ahí un, una factibilidad y esa factibilidad era el permiso de lina. ¿A quién se le ocurre eso? Pues no, no tienen abogados para buscar la parte de los permisos, no tienen administrativistas que sepan cuál es la naturaleza y cómo se tramita un permiso. Pues qué mal está el Congreso. O realmente hay que ver que la operación política que se hizo ahí adentro, pues responde nada más a los intereses políticos de una red de corrupción que opera desde... No solamente desde la, la, desde, de, desde la presidencia municipal, sino que se extiende también a áreas del propio eh, gobierno estatal. Entonces, ahí tenemos finalmente, Memo, este sí. asunto que de manera totalmente ilegal aprobaron, eh, aprobaron un, un empréstito y nos iban a colgar ese préstito a los guanajuatenses. Íbamos a tener que pagar 91 millones de pesos durante 10 años. Bueno, Carlos, eh, eh, también admite esta, esta descripción de hechos. También admite otra lectura. Eh, ¿Cuál lectura? La de que Alejandro Navarro simuló ser amigo de Sanela. Y lo traicionó. Es una traición decirle a un amigo, oye, no te preocupes, todo está bien, tú nomás apruébamelo. Oye, eso es una falta de respeto a, a su amigo o no amigo, pero lo traicionó. Le hizo creer que él sí tenía todo lo necesario para sacar adelante ese per... y que lo único que tenía que hacer es ejercer su poder de autorizar, autorizar un endeudamiento sin tomar en cuenta que tenía que cumplir los criterios de la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, hizo un trabajo desaseado, eh, Sanela, pero también posiblemente por causa de una traición de Navarro, que siendo del mismo partido, le dice, Apruébamelo, Y tú sácame la, apro la aprobación y ya con eso me ayudas. Pero pero no se trataba de eso, se trataba de que de que no engañara Navarro a Sanera Segundo, que Sanera hiciera su trabajo, el que dice la Constitución que tiene que hacer, que no hizo. Porque eso, independientemente de que sea su amigo, él debió haber dicho, tenemos que revisar los fines, a ver, Navarro, esto que me estás mandando no tiene fines, pone, ponle ahí. Y no sé, y para que yo pueda, pero no, todo lo tomaron muy a la ligera y aprobaron eh, un endeudamiento que todavía hoy no, no, se ejerce porque no, no hay, no hay permiso de, de DINA y es probable que no lo haya, pero, pero hoy debemos los guanajuatenses 70 millones. No se ha gastado 20. un cinco, no se ha gastado un cinco, pero ya lo debemos porque ya el, el ayuntamiento le dijo a Bancomer, dame 70 millones. Él no ha dispuesto tal vez un centavo, pero los 70 millones están a la disposición del ayuntamiento para ejercer aquel proyecto y no lo pueden hacer porque no tienen eh, permiso de lina, pero eso no quiere decir que no debamos pero esto es buenísimo, Memo. Fíjate, fíjate, fíjate lo, lo, lo este, cómo, cómo se va sí. eh, entretejiendo la, to, toda esta problemática. Eh, ya ves que, pues, le caemos muy mal al, al alcalde porque dice que desorientamos al... Sí. Y nosotros sí. somos los culpables de Guanajuato, etcétera. Pues en este caso nos debería de agradecer, Memo. Somos los que hemos evitado que haya dispuesto de ese dinero y ahorita estaría generando daños patrimoniales muy serios. O sea, de alguna manera nos debería de agradecer que lo salvamos de cometer una torpeza brutal que tendría, por supuesto, eh, efectos tremendos contra, contra él, por sus decisiones, por sus malas decisiones. Y una cosa más, una puntualización nada más de, este, de esta... Eh, de esta aprobación del, del del del empréstito. A ver, si no había. Proyecto ejecutivo, porque al Congreso no se le presentó un proyecto ejecutivo. No, entonces, bueno, pues ni siquiera olvídense del permiso. El proyecto ejecutivo donde estaba nunca, nunca se los dieron. Violaron la ley de obra pública, pero aparte de todo. Pues ¿de dónde demonios sacaron la cantidad que necesitaban para construir el, el, el tal museo? ¿Cómo lo hicieron para sacar la cantidad? Pues esa cantidad se saca después de que tienes un proyecto ejecutivo y sabes con toda puntualidad cuánto necesitas gastar, Piri, para eso resulta que no tuvieron nunca a, este, a la vista el proyecto ejecutivo porque ay, no existía ay, ay. y no existe todavía hasta ahora. Entonces... A ver, esa ingenuidad de Sanela, mira, Sanela actuó porque le dieron instrucciones desde arriba. ¿Qué es desde arriba? Pues creo que podemos soltar la imaginación a volar para pensar que es desde arriba. Recibieron la instrucción desde arriba y este personaje torpemente, tontamente, pues ahí va, porque aparte, pues él es el caballito de batalla, ahora tiene que pagar los platos rotos. Ahí hay, evidentemente, responsabilidades. También, como pudimos parar la sociedad guanajuatense eh, con muchos diferentes elementos, diferentes organizaciones, con gente durmiendo ahí en la estación, eh, regidores y, este, y una regidora ahí haciéndole frente a todo esto, este, grupos que estuvimos en contra, historiadores. También pudimos parar eso. Y en este caso también Sanela nos la, nos la debe porque no se ha utilizado el dinero. Si se hubiera utilizado el dinero, Sanela estaba también en la línea, pues, del de juicio político, que es como se le sanciona a los diputados locales que no cumplen con sus funciones y causan graves daños a la sociedad. Entonces, eh, bueno, yo estoy contento de haber realizado parte, una pequeña parte de esta labor que está evitando, pues, este, graves problemas para algunos personajes que, aunque no nos quieran y sientan que somos sus eh, detractores, que sí lo somos, eh, pues, este, estén salvando más o menos el pellejo en estos momentos. Sí, adelante, Piri. Hey, yo creo que en el asunto de este ventado crédito, en estricto sentido del derecho, señores, estuvieron a punto de cometer un fraude, y un fraude maquinado, porque ibas a prestar un dinero en donde no, nomás no existía el proyecto ejecutivo, no tenías el derecho de la propiedad, aguas, ¿eh? de la propiedad. propiedad. Entonces, juntando ah, esos dos elementos, automáticamente claro, el Guanajuato Samarripa no los iba a meter al bote pero automáticamente si hubiéramos un Estado de Derecho, iban al bote ahora, el banco no está exento de esa responsabilidad ¿eh? el banco no puede tú abrir una línea de crédito o una autorización si el comité no analiza que esté perfectamente en los papeles antes mencionados ¿y Esos la Secretaría bote, de Finanzas, Piri? y la Secretaría de Finanzas la otra involucrada que ya se zafó y que ya no tenían que ver, bueno donde quiero eso lo tiene para no confundir a nuestro público una es el delito presuntivo que se cometió al autorizar un crédito por parte de la Cámara de Diputados y de Sanela y en la engañifa que hizo el Edil y los del cabildo que se prestaron a esta engañifa Ojo. y dos Separados, la protesta que hizo este grupo de regidoras, este grupo del observatorio y un montón de guanajuatenses que se opusieron al proyecto, Carlos. Lo que pasa es que la gente no sale con un letero a yo estoy en contra. Y el día de hoy, el señor engañó, porque Sanela, como tú dijiste bien, recibió orden de Charlie. Todos sabemos que Charlie es el primer ministro del gobierno de, de Diego Sinue. Él sí, ese primer ministro, pero fueron engañados, ¿eh? Yo me queda muy claro que fueron engañados, porque qué torpeza del diputado decir que existía la factibilidad. Tú dijiste varias veces eso, Carlos. La factibilidad no es una aprobación. De ahí que debemos partir de una base. Se quiso dar un crédito en un terreno que no pertenece y que no tiene las condiciones jurídicas para hacerse. No era el tema. Pero además, no había proyecto ejecutivo. Pero además, Carlos, que me expliquen dónde está el millón y medio que hablan en sus cuentas públicas, Lolita, Lolita, dónde está ese dinero que soltaron para el dibujo, porque es un dibujo lo que ¿Para hicieron. El proyecto ejecutivo. No, no. Dicen ellos que era un proyecto ejecutivo, y todos sabemos que eran los, no. los trenes y dibujos. Un millón y medio de pesos. ¿Dónde está ese millón y medio garantizado? Porque o sea, el arquitecto socio famoso de Guanajuato, ¿cuál es el socio de este muchacho que hizo el proyecto? Reborrador. El Araiza, Gabriel Araiza. Otro, ¿Su socio quién es? Este, Luis Qué, algo no me entiende. Ya se pegó a la pared, porque saben bien que hay un engaño. Y el colegio de arquitectos ya se dividió, Carlos, ¿eh? ya sube por ahí también, porque dijeron, Aguas, hay un engaño. Entonces, hoy existe ya un engaño y la gente tiene perfectamente claro que es un engaño, aquí el gran éxito para finalizar esta intervención y el mérito es no requerimos de ningún partido político, ni del PRI, bueno ya que se está muriendo mi pobre partido anda en las últimas exhumaciones, pero es mi partido lo sí. quiero, lo respeto y iré a su velorio si es que si sí vienen a las exequias pero Morena tampoco vengo aquí una cosa es que haya salido una candidata que es valiosísima, que honra a Morena, como es el tipo de Paloma, porque Paloma es una mujer valiosísima, que honra a esto. Pero aquí fue un movimiento ciudadano, que estuvo hoy, sí lo digo con orgullo, en la voz de Observatorio de la ciudad de Guanajuato. ¿Cuántas gentes han visto el programa? A bien hemos llegado a 15 mil gentes y eso hay que decirlo hoy lo que viene en este país es ciudadanización de la política y eso no lo esperaban los partidos ni los grillos y nomás les digo como último Lolita vi al cherry vestido de tiktok dije Dios de mi vida un cherry que que ¿Cómo les permiten eso ya no hablo de ayer me decían que el pan que la señora Corona, que es esposa del derecho humano, ni siquiera Mares, es lo que decía ayer. Entonces, ¿cómo permite un cuento de vista de Chérez? Diga, qué bueno que mataron a ese joven. Dios de mi vida, ¿qué nos está pasando, Carlos? Eso lo vamos a ver en un ratito, Piri. Un presidente municipal, diga esas barbaridades, de veras, digno de la Comisión de Derechos Humanos, ¿eh? Claro. Esto es la debacle que traemos en Guanajuato. No hay gobierno, aceptémoslo, vayan al, al, a la crítica que vi del cantador de desecho y el crédito, el crédito y financiando el crédito. Los 70 millones de pesos, Carlos, son regresados al banco. La penalización del banco se la cuando al municipio es bronca de ellos, pero cuando te prestan un crédito en el banco, yo estuve en el FUAPROA, ahí tengo mi nombramiento por parte del Consejo Coordinador de Empresión Nacional, no del local, nacional. El crédito tiene que ser autorizado para una finalidad. Jamás puede decir, ahora úsalo para otra cosa. No es cierto. Ese crédito regresa a las arcas de la comisión de crédito y tendrán que solicitar otro crédito. No lo pueden cambiar. Es otra mentira eso. Y eso lo digo porque estuve en la Comisión Nacional Bancaria representando, bueno, en el CCE, representante de la Comisión Bancaria a proa Y lo vi. Miles de casos de ese tamaño. ¿eh? Entonces, hay muchas mentiras. El señor, por eso sale huyendo a, a, a Quito, salió yendo a Bogotá. Está huyendo Y lo único que vemos son TikToks vestidos de cherif. El fondo es el fracaso enorme con una mentira que se llama el Museo de las Momias. Y siguen queriendo venderlo, que es lo más triste. ¿eh? Finalmente, Carlos... Hay que felicitar al observatorio y a toda la gente que participó porque ya no se puede seguir robando a la ciudad de Guanajuato. No se puede seguir robando a la ciudad de Guanajuato. Gracias. Nada más, eh, perdón, María Elena, nada más para, para cerrar esto, dos, este, una cosa muy importante. Vienen más créditos de parte de muchos municipios. Esta declaración reciente de Sanela diciendo que no, que sí estaba aprobado y que todo lo hizo bien, es en relación a otros créditos que está viendo de otros municipios. Bueno, tomen por favor referencia de lo que pasó en Guanajuato. Es una referencia muy, muy importante. ¿Por qué? Porque debe de haber proyectos ejecutivos bien hechos. Hay que revisar muy bien el costeo de la obra qué costos se están poniendo, que no haya sobreprecios, porque en los sobreprecios están los moches. Entonces, esto es muy importante. Pongan, por favor, sobre todo los diputados que de veras quieran representar, pongan especial cuidado en ello para evitar corrupción. Y segundo, pues, nosotros todavía tenemos ahí este, en el Congreso la autorización de un empréstito. Ese no se ha quitado. O sea, hay que hacer todo un procedimiento que comienza en el cabildo, retirando precisamente la autorización y que luego tienen que ir al Congreso a presentarle eso. O sea, eso no se queda ahí calladito, nos hacemos tontos para que ya no nos sigan pegando. Tienen que accionar precisamente las cuestiones constitucionales y legales para eh, para desactivar el crédito en el Congreso. Esto no se ha acabado ahí. Tienen que hacerlo y eso significa reconocer sus torpezas, reconocer el engaño, cómo nos mintieron a los guanajuatenses y cómo estuvieron a punto de endeudarnos. Este, María Elena y luego Lolita, no sé quién estaba primero. No sé, pero buenos, buenos días a todos. Yo nada más quiero ver, eh, hemos, ha sido muy reiterativo el observatorio en decir que era un, un engaño. Sí, totalmente pero cuando te, cuando tú engañas a la gente lo preparas bien el alcalde esa maqueta la dichosa maqueta la tienes de hace cinco años en su escritorio y en cinco años no pudo hacer un proyecto ejecutivo dicen que cuando haces las mentiras las tienes que hacer bien o cuando haces los proyectos los tienes que hacer bien aquí no es un tema ni de tiempo fue un tema de voluntad política entonces yo quiero para, para, pues para concluir este tema, decir que yo particularmente no me da, no me da gusto, por ejemplo, porque dicen que nosotros estamos no. obstaculizando, creo que sí hace falta una dignificación del Museo de Momias, es muy claro eso, la, el turismo, o sea, que no le vendan a la gente la idea de que, ay, de que ahora se va a quedar feo, o sea, si hay dinero, para meterle, para arreglar la, la calle de Cerro Trozado para dignificar esa área, pero no hay voluntad política porque ya estaba todo planeado sí. para que se hiciera el Museo de Mómiles hay que replantear todo eso, y el alcalde puso ahorita un proyecto donde dignificaba toda esa zona, pero aquí, aquí lo hicieron al revés, primero ponen el museo y luego arreglan lo de alrededor ahora espero que ese proyecto de dignificar todas esas áreas sea ejecutable totalmente. Y, y realmente ese es el tema. si sí hay necesidad de dignificar el museo, de Santa, digo, el Panteón de Santa Paula. Hay que meterle dinero, sí. Hay que, necesitamos de los colegios, sí, pero necesitamos de que se pongan a trabajar desde ahorita para que no vuelva a suceder esto. Si es ahorita, con que, que no creo que le dé al alcalde o el siguiente presidente municipal, urge, sí urge, arreglar toda esa zona porque el turismo nos preocupa y nos ocupa, pero a final de cuentas que hagan las cosas bien y que se cuide el patrimonio de Guanajuato. Esa sería mi, mi observación realmente, que hay que meterle lana, pero hay que hacer las cosas con un proyecto bien, con unas mesas de trabajo bien, con los, los, eh, las personas que le saben bien, que se sienten, que digan cómo sería el proyecto y adelante y que le metan dinero. El alcalde ahorita tiene 40 millones del, del mismo presupuesto municipal para dignificar las momias, digo para dignificar el museo o para arreglar eh, la presa de la olla, aguas con el agua. ¿qué vamos a hacer sin agua? Vea lo que está sucediendo en Monterrey. O sea, por favor, no. Ya, nosotros somos como que allá cuando vemos el niño ahogado queremos tapar el hoyo. Perdón, tenemos que actuar. Y la ciudad está como nunca puerta en lo que es la administración municipal de nosotros, de 18-21, bueno, digo de nosotros porque yo estuve ahí, nunca se compró un solo camión para limpiar Guanajuato. Y ayer vi una nota que los quieren pintar de verde las chatarras, perdón, o sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo todo mal y pura simulación, porque ahorita lo único que van a hacer es pintar los camiones de verde para que no se vean tan feos, cuando no le han metido un peso a los camiones. Digo, me estoy adelantando de temas, pero es que estos temas van ligados con que nos queremos endeudar, de 70 millones, ahorita hay 40 pendientes, ojalá los regidores nos escuchen para replantear este dinero, no solamente en obra pública, en obras que ayuden a todos, pero que son imperantes ahorita para la ciudadanía de Guanajuato eso es todo, muchas gracias Muy bien, nena Pues muy bien, ahorita, Lolita Lolita, Lolita Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, gracias, Piri. muy buenos días, compañeros de observatorio y a todos los que nos siguen en Facebook Live, ya hay hasta comentarios, están muy al pendiente de, de todo. Eh, efectivamente, Carlos, yo lo que quería comentar era algo que tú dijiste. Eh, eh, Alejandro Navarro, en específico, sabemos perfectamente bien que nos sigue, igual que varios, y si no, pues se lo le pasan este, toda la información. Nosotros, no, la, la conformación del observatorio es esa, observar, observar lo que está haciendo eh, este, el municipio, lo que están haciendo los regidores, lo que está haciendo el presidente municipal, lo que están haciendo los directores, eh, eh, ese es, esa es nuestra función como observatorio, no somos sus enemigos, como tú lo dijiste Carlos, ¿sí? nos estamos uniendo para que no hagan tonterías, obviamente el día que hagan algo bien, también lo mencionamos, también les aplaudimos, que entiendan que Observatorio Ciudadano, así como nos dicen que somos este, criticones y que nada más este, decimos lo que está mal y que, que no damos, sí estamos dando, porque dicen que no estamos dando ning, ninguna solución. Tú lo acabas de mencionar, Carlos, efectivamente, estamos previendo que, y, y ya se, lo, se los detuvimos, algo que iban a cometer y un delito, un delito porque es un fraude, ¿sí? Es un fraude, ya lo mencionó Piri, ¿sí? Es una mentira, es un engaño. Ahora, nosotros nunca jamás hemos dicho que no queremos que Guanajuato se endeude, ¿sí? Pero que se endeude, ahorita la nena lo acaba de decir, si hay prioridades, si hay prioridades, pues que se endeude para esas prioridades. No queremos un tercer museo porque no es necesario. Porque el terreno, por las momias, o sea, por todo lo que hemos comentado y además también se dijo, presentaron un pseudo proyecto porque no era un proyecto ejecutivo, presentaron un pseudo proyecto y Carla Piñón desmenuzó hasta lo de los botes de la basura. Me acuerdo perfectamente que en uno de los, de los programas que tuvimos se les dijo, esto está inflado. Yo ya investigué las mismas características, hasta era de la misma marca, el, el bote de la basura que iban a meter y que le aumentaron, pero sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Le aumentaron muchísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos nosotros visualizando y que se los dimos a conocer? Esto realmente era un negocio, lo que querían hacer era un negocio negocio de moches, inflar este, presupuestos de, de, de algo que no iba a poder ser, ¿sí? y que no somos tontos, o sea, que entiende el ayuntamiento, ¿sí? y ya lo hemos dicho, y Alejandro Navarro, ¿sí? que los guanajuatenses no somos tontos ya, ya eh, nosotros investigamos, nos metemos a fondo, que eso es lo que le deber, deberían de hacer ellos, Sí, eso le corresponde a ellos. Y, y si pagaron un pseudo proyecto, eso es lo que deberían de haber investigado también. A ver, ¿por qué me estás dejando un bote de la basura en, en 300 pesos y cuesta 50 pesos? Es, esto es ficticio, ¿eh? No, no es el precio. No recuerdo. Carla Piñón este, tiene, tiene eh, los datos bien. Pero se dijo, se dijo aquí en Observatorio, se mencionó eh, todo esto. Ahora, eh, empezando porque, bueno, es una ciudad patrimonio y tienen que tener mucho cuidado en eso, mucho cuidado. Tenían que haber pedido permiso, es un permiso, no una factibilidad. Y ya se ha mencionado Isanela que me disculpe, pero debería de haber investigado lo que el INE estaba requiriendo. Y lo que le estaban entregando, le estaban entregando factibilidad, no un permiso. Y él tenía la obligación, como lo dices, Carlos, él tenía la obligación, empezando por lo del cabildo, pero bueno, a los del cabildo a lo mejor se los chamaquea y ahorita que es mayoría, pues todos votan a, a favor. Siempre hemos dicho 9-6, 9-6, esa es, esa es la votación. Entonces, ¿saben qué? Ellos tenían que haber investigado, Sanela tenía que haber investigado si era un proyecto bien, un proyecto ejecutivo bien, y no una simulación de proyecto. Que, que si estaban metiendo que los botes de la basura, lo que, hizo, lo que hizo Carla Piñón, lo que lo comentamos aquí, que eso les correspondía. Y ahí se hubieran dado cuenta realmente del engaño. Pero ya lo, ya lo mencionaste, Carlos. Pues aquí vienen, viene de arriba, viene, viene encascada. Este, tú me haces, yo te, te, te hago el favor y etcétera. Y así se van. ¿Por qué? Porque es una red de corrupción. ¿sí? Es el amigazo y yo te paso y tú me das. Acuérdate, Carlos, que se mencionó también que Sanela cuando fue regidor de Irapuato, no permitió, él votó en contra de un endeudamiento para el, su municipio. Y ya ahorita. O sea, ¿dónde está la congruencia de este señor? ¿Dónde está? Yo quisiera saber dónde está. Les falta mucho, mucho, dicen por ahí en, en comercial, les falta mucho ponche. Les falta mucho este, educarse en lo que están haciendo. Investigar, eh, estudiarlo. No lo están haciendo. No lo están haciendo. Por eso, yo invito a la, a la población, a todo Guanajuato, a que, por favor, cuando vayan a votar, se fijen en los perfiles de la gente que va a estar ahí, y yo no estoy de acuerdo tampoco en, en, en los pluri, ¿sí? porque muchos llegan por la pluri y no tienen ni siquiera la más mínima noción de lo que es ser un diputado local, un diputado, y ni, ni, ni local, ni federal, ni regidores, pero bueno, ya estás ahí, pues me pongo a estudiar. Me pongo a estudiar porque me tocó la comisión X y yo tengo que saber de qué se trata esta comisión. Nosotros no estamos en contra de que entren ciudadanos comunes y corrientes o que no tengan doctorados o, o que no tengan este, los grandes títulos, pero que tengan el conocimiento, las ganas de, de hacer mejoras para nuestras ciudades de cada uno de los que nos representan. Eso, esos son mis comentarios y yo estoy a favor de lo que dijo María Elena que siempre lo he dicho, dignifiquen, ahí se puede hacer un proyecto padrísimo, hacer un estacionamiento donde está, estacionamiento a lo mejor de tres niveles, eh, dignificar el lugar, bueno, ahí deberían de estar de estar este, metidos en, en lo del endeudamiento que quisieron hacer acá otro, que era, un, era realmente un negocio, negocio con, uno, con otros fines para... Este, beneficiar a sus amigos y al y el mismo el presidente municipal ese es mi comentario muchas gracias yo solamente quiero subrayar algo que está sucede que hoy sigue sucediendo hoy pasé por donde iba a estar el proyecto y siguen los ciudadanos durmiendo para cuidar que las canchas eh, deportivas eh, no se eh, eh, vayan a derrumbar es decir, este es un éxito de la ciudadanía, eh, esto que está sucediendo. No, el observatorio es solamente una de tantas voces, pero son los ciudadanos los que están defendiendo su patrimonio, porque recordemos que en ese lugar ya ha habido premios nacionales de deporte, gentes que utilizan esas instalaciones y las quieren tirar. Y para hacerlas, ¿quién sabe cuándo? La otra cosa que quiero subrayar es que la verdad es que el museo de las momias en sí mismo sí es negocio, ya es negocio, no necesito un préstamo para hacer negocio. Ellos tienen dinero para que lo pueden empezar a invertir en uno, dos, tres años y estaría un museo nuevo ahí mismo en Santa Paula con los recursos del propio museo, no necesito un préstamo. Sí, Memo, ya nada más para puntualizar en lo que acabas de decir, eh, eh, la cancha de usos múltiples, de deportiva que está ahí en, en, en la exestación, eh, me me extraña mucho que hablen, eh, vamos a premiar a quién sabe quién de deportes, me extraña mucho que Rodrigo Nieto, que es síndico, que no hace funciones de síndico, eh, ya lo hemos mencionado, haya votado a favor del endeudamiento para un nuevo museo y que esté a favor de que quiten esa cancha cuando él debería, debería de defender que no se quite la cancha. Ese, era, ese es mi comentario. Oye, Lolita, no, él no votó. Acuérdate que fue el anterior ayuntamiento el que votó. Y la que votó en contra fue María Elena. Nada más. Ya lo hemos dicho y lo, lo hemos festinado y le, le echamos muchas porras. Y, y ya para pasar al otro tema. Eh, tiene razón Memo lo que señala. Este, la verdad es que nosotros, hombre, pues cada sábado le, le, le dedicamos dos horas a estar aquí con las personas, preparamos un poquito eh, con información nuestras opiniones, en fin. Pero ¿a qué trabajo el de las personas que están ahí en el museo, en, el, en las canchas? ¿Qué esa, esa es la fuerza realmente de la ciudadanía. Y este grupo fue también la base con la que la, la que se consiguió pues, las seis mil y pico de firmas para solicitar precisamente la consulta. Entonces, ahí está la fuerza de la ciudadanía. Esa sí es la fuerza de la ciudadanía. Digo, nosotros en algo cooperamos, pero la verdad es que es muy modesta nuestra participación. Pero esa es la fuerza de la ciudadanía y esa es con la, contra la que no ha podido eh, realmente este señor Navarro, ¿no? Sí, sí, Nomás quiero preguntarle a la ex síndica contadora pública y maestra de la Universidad de Guanajuato. ¿Cuánto significa el ingreso anual de las momias al municipio de Guanajuato? Que se lo chutan en gasto corriente, Carlos. ¿Se sí, Se lo chutan en gasto corriente, espérame. Y no hay nadie que informe dónde está ese dinero, Lolita. ¿Cuánto significa, María Elena Mira, al, al final son 35 millones aproximadamente los que qué. están entrando, pero entran a una bolsa general. Por eso mucho entre los acuerdos que han querido hacer es que se destine un porcentaje de todo ese dinero que ingresa para la, bueno, para la restauración o arreglo de. Pues, del, del, repite del, la cantidad de para que toda la gente Aproximadamente ¿Cuánto? anuales. Ese, eh, digo, yo hasta donde 30, yo me quedé iba como 35, pero que iba a aumentar. Pues sí, ahí son otros datos, porque el problema es que aumentaron mucho el, el, la entrada. Y ellos dicen que no ha afectado, ahí tendríamos que hacer un análisis realmente, si no está afectando. Es el museo más caro que hay en todo el México, tengo entendido, en, en la cuestión de entradas y también por lo que te ofrece, ¿no? Pero, pero a final de cuentas, bueno, es la minita de oro, por eso no la quieren dejar. Pero es muy importante este, analizar que dentro de los acuerdos del ayuntamiento, inclusive yo metí un punto de acuerdo diciendo que el porcentaje del 30% el 30% de lo que ingresara este y es lo que alega mucho paloma es, era para que se arreglara el museo pero como entra una bolsa general y aquí ahí tendríamos que analizar el presupuesto el, el de acuerdo a la de disciplina financiera del de municipal este, tú tienes un porcentaje para destinarlo a sueldos y salarios la mayoría del presupuesto de Guanajuato que se ocupa es para pagar las nóminas de los burócratas este, etcétera, etcétera entonces, ¿qué pasa con estos? Te, te estás gastando el dinero en cosas que no importan también el alcalde tiene un muy buen presupuesto para sus gastos personales y hay muchas cosas que se podrían reducir para poderle destinar el dinero. El pero, problema pero, pero, es que espérame, no te obliga. A... No, no te mensajes del tema. Ajá. Tienes 35 millones de pesos. Sí. La pregunta es, Carlos, ¿cómo está considerado el Museo de las Momias? Jurídicamente, fíjate bien lo que les voy a preguntar, jurídicamente, como una paraestatal o como que, dentro del municipio, debe tener una personalidad jurídica, porque no es parte de los de, del patrimonio en sí es algo que yo me quedo dudando los 35 millones de pesos no pueden ingresar a un gasto general debe haber una partida especial para ello cuidado con eso eh y esto no. hago porque yo hice espérate, yo hice el museo yo lo construí y el dinero se entregaba <risa> directamente al propio museo para que se gastara en el museo. Después ya vieron los demás. Lo que yo pregunto ahora es, en calidad jurídica de qué está el municipio cobrando ese dinero. Lo, recordar, lo cobra a ti. Eh, quiero perdón. recordar eh, la historia, la historia reciente de los ingresos del museo. Recuerden que en el en el trienio pasado, siendo Navarro, electo por primera vez, él le dijo al ayuntamiento, autorícenme a aumentar el costo del museo, porque ahorita son 50, pero van a ser 80, y con eso, esa diferencia, vamos a poderle meter dinero al museo. Re, se le autorizó y nunca nadie le reclamó que dónde estaba el dinero de, de esos 30 pesos de diferencia que se iban a invertir en el museo. Bien. Paloma era miembro del observatorio y lo dijo en una sesión de nosotros. Dijo, no ha cumplido, ni hoy nadie le ha reclamado a ese señor que dónde está ese dinero y por qué no se utilizó en su momento y hoy para el Museo de las Momias. Si esa fue la condición para aumentar de 50, que además después nos presentó eh, Paloma un, un estudio donde se vio que entró menos gente, pero le faltó a Paloma decir que había aumentado la gente que había ido al museo de su suegro, porque eso se fue lo que pasó. Acá disminuyó la gente porque aumentó el el precio, pero en el otro no sabemos, no sabemos, yo so, sospecho que sí aumentó, porque acá disminuyó. Adelante. Sí, perdón. No ¿Tienes la palabra? Tú eras cínica en esos momentos. Sí, claro. eh, Platicaron qué pasó. Sí, mira, el día de la primera sesión de ayuntamiento, efectivamente, nosotros, pues, llegamos bien contentos, todos éramos amigos. Eh, en el 2018, te estoy hablando, pues, el alcalde ya traía, pues, vamos, dicen que, que, pues, ya traía el colmillo y ya traía todo. Nosotros entramos nuevos y nos explicó exactamente lo que dijo. Tiene razón, ya me, me, refrescó, me refrescó la memoria ahorita, me voy, oh, te agradezco. Y ese fue el acuerdo. Pero ya una vez que ya firmas el acuerdo pues nadie sabe, nadie supo, entonces ve, ve ahorita lo que está sucediendo, Este es muy fácil ocultar información, es muy fácil dentro del ayuntamiento, porque pues uno como funcionario pides de buena voluntad los datos, ahora está, cuando te los manden, pregúntale a Lili, a Lili Preciado, cómo le está yendo en la solicitud de datos. Pero bueno, el tema es que no se le destinó dinero porque ya se tenía planeado el museo de momias. Entonces, ese es el tema. O sea, todo estaba maquinado. Déjenlo feo para que la gente lo vea feo y entonces diga que sí necesitamos el nuevo. Ahorita ya hay que replantear la situación porque ya cambió. Pero efectivamente, el museo en sí... Si le destinas dinero cada año para pintarlo, para restaurarlo, para arreglarlo, sería un museo de primer nivel, no hay voluntad política, se gastan el dinero en otras cosas. Así. No solamente no hay voluntad política, hay traición al ayuntamiento. Él pidió que aumentaran de 50 a 80, se lo autorizaron y los traicionó porque no lo hizo como lo prometió. No, y aparte, aparte ¿sabías que? Perdón, Piri, ¿sabes que aparte no estaba este, funcionando el Museo de Culto a la Muerte? Entonces, hay que, hay que destinar que la gente, cuando llegas al museo, le cobran 10 pesos, bueno, según es voluntario, pero pues realmente la gente ni sabe y, y el culto a la muerte, y ese dinero se va a que son 10, 15 pesos, bueno, me quedaron 15 pesos. Entonces, ¿Qué pasa con esto? Una persona que va al museo de momias de gasta por lo menos 115 pesos en entrar, este, y siempre y cuando, eh, eh, ¿cómo se llama? Y siempre y cuando, pues, eh, tenga la capacidad económica de hacerlo, ¿no? Inclusive todos los días de turistas lo tienen como como la última opción para que vayan, pero bueno, ese es otro tema. Finalmente lo que quiere decir Memón, que tienes mucha razón, engañó a la gente, cobró 30 pesos de más, si agarraras de los 35 que me dicen aquí, yo sé que es más 40 y tantos millones anda, los gastaras por lo menos 20 millones al año, ya hubieras modificado todo el museo y todo el cementerio de Santa Paula, no engañen ya a la gente, no vayan a pedir prestado del propio dinero que sacan del museo, que lo gastaran ahí mismo, sería otra cosa. Lo que están haciendo es que ni las cuentas les salen. Me acuerdo que hace dos años pedimos una auditoría en qué se gastaba el dinero, se debe acordar, Memo, y nunca nos supieron decir dónde estaba el dinero de los 40 millones. Entonces, por favor, ya dejen de engañar a la gente, dejen de tomar el dinero ajeno, regresen el dinero a las momias, que es un verdadero atractivo turístico. Ya dejen de de museos, todo. hay dinero suficiente en el ingreso para reconstruirlo, repararlo, remodelarlo y dejarnos de engañar a la ciudadanía. Esa es nuestra posición. Punto. Eh, nada más un, un asunto importante eh, que, que, que me lo recordó María Elena, el, el salón del culto a la muerte. Este es un pegote al, mu al, al museo. Eh, esto es muy curioso porque. Porque resulta que no sé en qué administración. Ese salón al culto a la muerte fu fue diseñado, hecho, manejado y el dinero que salía de ahí lo recibía un señor de nombre Billy Smith. Ellos fueron los que inventaron, por ejemplo, esta historia de la momia encadenada, que era una bruja y todo, ahí, lo, ahí tenían en el, en el Salón del Culto a la Muerte, con unos aparatos de tortura, el circo este que se monta. Entonces, esto, por ejemplo, yo entiendo para la gente de Lina y para los especialistas en museo, pues cómo los agravia todo esto, porque es dar, están ahí distorsionando totalmente el asunto, claro era el Salón de los Sustos, era así como en el circo cuando entras al, al, al, al, este, a la Casa de los Sustos. Bueno, ese era el trabajo de ese tal Salón a la Muerte. Y como lo habían diseñado estas personas, pues a ellas les tocó este, recibir eso durante mucho tiempo. No sé si ahora todavía sigan recibiendo esos, esos, esas, esas entradas. A ver, que nos lo diga María Elena, que conoce más las tripas. Ese, ese de culto a la muerte se volvió a activar, pero para darle suficiencia al DIF, porque el DIF, el DIF eh, municipal no tiene presupuesto propio, sino que el municipio absorbe el presupuesto de DIF. O sea, eh, entonces... Dijeron, no, pues para que se ayude el DIP, vamos a darle todos los ingresos del culto a la muerte. Eso es, de hecho, ese dinero, inclusive dentro del museo hay, la única tienda autorizada es del DIP. los Ya al final que terminas el museo, hay del DIP. Yo, yo en ese caso digo, bueno, es para apoyar al DIP, ¿no? Pero, pero sí se reactivó eh, en el 2018 todo eso. La tiendita del DIP ya existía anteriormente, pero el culto a la muerte este pues se reactivó para que para que todos esos ingresos se fueran a DIF. pues sí no. pero habría que ver porque a ver en, en por lo menos yo sé de una administración donde eh, las entradas eran directamente para quien eh, había le habían dado chance de formar eso que era este billy smith y si no pues pre pregúntenselo es muy fácil este, yo tengo datos ciertos del asunto. Eh, por eso está imbricado todo lo de la familia del alcalde, el, todos estos asuntos, la poca claridad. Miren, la verdad hay que decirlo, las momias durante mucho tiempo han sido la caja chica de la presidencia municipal, donde nadie sabe, nadie supo. Es más, la propia Paloma Robles Lacayo lo ha comentado cuando fue directora, del museo nunca supo cuánto entraba al museo la directora y la tesorera se lo dijo no puedo decirte no el tesorero no puedo decirte cuánto entró eso eso son datos de nosotros no son para ti de ese tamaño entonces pues es un, es, es, es algo que hay que poner en orden pues no sé habría que hacer un reglamento de ese museo definir exactamente su personalidad Carlos, cómo funcione, Carlos, etcétera, Carlos, etcétera. Eh, Paloma sí tenía el, el dato de cuánto entraba de, al museo, más bien, ¿a, a qué una se parte. destinaba? ¿A qué se destinaba? No, eh, una parte líderes. nada más. A ver, no se puede destinar, perdón, también hay que, no, por la, por la ley, así la ley lo estipula, no se puede destinar un ingreso, por ejemplo, yo escucho mucho en las redes que dicen tanto que el alcalde recauda por el tema de los alcoholímetros, por qué no lo usa para esto, ¿no? No puedes etiquetar un dinero para ciertas cosas en específico, o sea, eh, entra en una bolsa general y después ya, por el medio del presupuesto, pues ya se asigna a cada, a cada cosa, así es como se funciona, entran todos al cochinito general, entonces por eso nunca se va a saber este, realmente si los 35 millones, porque entran a la bolsa general, o sea, eso es, eso es, nada más, ahí sí tendría que cada año que se destine en el presupuesto, es decir, cada año, así como le damos al Consejo de Promoción Turística dos millones de pesos, cada año un millón de pesos, creo que son dos ahorita, este, se le va a dar, eh, por ejemplo, tres o, sí, o diez millones de pesos al museo para arreglarlo, se le va a dar tanto a obra pública, se le va a dar, así es como funciona, a nóminas, a esto. Entonces, por eso, es por lo que yo a veces escucho que la gente dice que por qué no sé si se recauda para tránsito, pues que se dedique para tránsito. Si se recauda para muebles, no, no se puede hacer. A ver, Piri, por favor. Pero aquí hay una, algo que me interesa. ¿Quién audita, nena, tú fuiste cínica al Consejo de Promoción Turística? Me, ahorita me, me sorprendo que le dan un millón de pesos. Y bueno, ¿y en qué se gasta ese millón de pesos? Quién los audita en la promoción turística, eh, eh, ellos, este, se le da el apoyo para la promoción. ¿Quién por... los audita? ¿Quién los, ¿Ah, audita? los audita? Pues el, el directamente el ayuntamiento tienen que estar ahí la nosotros mismos. <risa> nosotros... No, no, no bueno, pues no. o sea, es lo normal. Eso es, eso está bien, pues que los tienen que auditar. A ver, está prohibido destinar poner destinos específicos a, a los ingresos de, de, del ayuntamiento o del estado también entonces lo que lo que lo que pasa es que entra al gasto general pero en el gasto general no quiere decir que ahí se pierdan las cosas no se pierden las cosas ahí hay una cosa que se llama cuenta pública y esa cuenta pública está fiscalizada y en esa cuenta pública que está regida por el presupuesto, pues en el presupuesto se podría poner anualmente que se va a destinar tanto dinero para el, para el, el, el museo de las momias o para otras cosas, o para, el propio, para un programa especial este, de dignificación del, del, de Santa Paula. En fin, eh, eso tiene sus caminos y todo, pero todo está fiscalizado. Todo ¿Cómo? está ahí y, y hay la obligación y trimestralmente se tiene que presentar la cuenta pública del ayuntamiento. Todo eso se puede fiscalizar ahí. Hay que hacerlo, hay que meterse ahí. Sería una buena idea decirles a nuestros, nuestros colegas del observatorio, contadores públicos muy, muy sofisticados, pues que se metan a analizar más la, la cuenta pública. Este vale la pena porque, porque yo creo que nos vamos a encontrar muchas sorpresas, pero, pero ese dinero no es una bolsa donde las cosas se pierdan. Si se pierden, está mal. Porque pues está perdiendo el dinero público. Ese dinero está debe de estar perfectamente este... identificado. La auditoría sí, superior del estado. Al de siguiente punto, ¿no Memo? Sí. Bueno. sí. El, el contralor Ha agotado ese asunto demuestra una vez más que han hecho un hurto del Museo de las Monedas actual. No sabemos dónde se gasta el dinero. Esa es la realidad, María Elena. No, no sabemos. Y, y hay un asunto pendiente de lo que señaló el PIDI hace rato, que eh, las momias se defina su personalidad, que Así creo es. que debería ser una paramunicipal para que pudiera manejar independientemente su dinero y no entrara como entra al fondo de todo el municipio, porque sí debería eh, eh, es decir, las momias no son parte del patrimonio municipal no son entonces debe tener otra característica y eso es una cosa un poco que está pendiente no sé cuándo lo vayan a resolver ni cómo, pero sí debería resolverse y cerramos el asunto diciendo que estuvimos así de endeudarnos por 91 millones de pesos durante 10 años. Estuvimos muy cerquita de ello. Es el, el drama que vivimos. Ahora el segundo, ¿Cuál es el otro tema? El segundo tema es el viaje a Colombia de Alejandro Navarro para ver plantas de tratamiento de agua. ¿Por, por qué? ¿Por qué vamos a ver eso? Porque no se trata de que el presidente municipal vaya a ver qué va a comprar. O sea, es absurdo, es absurdo. Para empezar, si es una planta de tratamiento de agua, pues se tendría que licitar. No puede ser que él regrese de Colombia diciendo, ya sé cuál es la planta que vamos a comprar. Es porque él tiene conocimientos técnicos de agua para poder escoger la planta que debe ser. ¿Y no se le va a dar oportunidad a otros eh, proveedores del mercado a que puedan surtir una, esa necesidad del municipio? ¿Cuántos tipos de plantas hay? Es decir, hay muchas cosas que, tienen que, que son de un nivel técnico. O sea, ¿qué fue a Colombia a ver plantas de agua? O sea, es absurdo eso. Es otro engaño, Memo. Otro engaño de de este joven Navarro. Eh, con todo el respeto que merece, hay una comisión estatal de agua, hay el CIMAPAC, pues ellos deben ir a ver cuál es el sistema que están empleando. Voy a comprar un sistema de agua potable, se me hace una engañifa. Otra más de Navarro. Ya, ya, ya, ya, por favor. Se fue a Quito a hermanarnos, cuando ya estamos hermanados nosotros con, con Toledo. Se fue ahora a Bogotá y próximamente creo que va a acompañar al gobernador a ver al Papa. Válgame Dios. Ya no está loco. Y en el informe, el informe que tiene que dar cada año Navarro, también nos va a decir cuáles fueron los resultados de su viaje a Colombia. O sea, cuántas plantas vio, cuáles comparó, por qué se escogió, la que se escogió, etcétera, etcétera. Y los hermanamientos también nos van a decir cuántos hermanamientos tiene Guanajuato en toda su historia, no nomás los de ahorita, y en qué estado se encuentran, si están activos, inactivos, eh, cómo están beneficiando a Guanajuato, etcétera, no se da informe nunca, ningún eh, municipio ha informado del estado de los, de los hermanamientos y se hace con recursos públicos. Nena, ¿Los cronistas cobran en el municipio? No, yo tengo entendido que no, ¿eh? este. ¿Pero, tengo... Pero qué viene eso? Porque el cronista debería tener una relatoría de los hermanazgos o ah. de las relaciones que tenemos con nosotros los lugares. Para mí el más importante es Toledo, no porque me haya correspondido a mí llevarlo. Toledo es una ciudad maravillosa. ¿Qué tienen que comprar con Quito? No, no les des ideas, mañana se van a ir a España, hombre. A ver, este sí, a ver, estamos hablando de Colombia. No, y nos dijo, nos dijo Carla en, en su exposición sobre el agua y las plantas de tratamiento: que este año se vence el término para el que fue hecha la planta de beneficio que tenemos de agua. La de Norialta. La de Loria pero entonces significa que tenemos que tener otra el próximo año y a ver, ¿y, y qué a ha ver. hecho el ayuntamiento sobre ese punto? Un viaje del, del, del presidente municipal a Colombia, ¿ese es lo que ha hecho? A ver, a ver, este, yo creo que hay que, hay que puntualizar el, el asunto. Se trata de un viaje técnico para ver la operación de plantas de tratamiento, pues primero dijeron que en Medellín y ayer hizo una declaración y dice que es el sistema de aguas de Cartagena que se parece muy poco a Guanajuato en el sentido de que es, eh, es, es una ubicación marítima muy cerca del mar, tiene condiciones totalmente diferentes a las que tiene Guanajuato todavía Medellín lo podríamos entender, pero eh, pues es una cuestión en donde está invitado por la Comisión Estatal del Agua, y parece que paga la empresa de agua de, de, de Cartagena, pues que no sé, tendrá, tendrá interés en exportar su tecnología eh, para, para de saneamiento, ¿no? Pero puntualicemos, ¿cómo le van a hacer para llevar a cabo el proyecto de una planta de tratamiento en el sur. Pues lo primero que deben de tener otra vez es el proyecto ejecutivo. Tienen que cumplir precisamente con lo establecido en la Ley de Obra Pública. Ya tienen el proyecto o van a ver todo esto para el proyecto. Y es el personaje técnico que les va a dar la información necesaria el señor alcalde Navarro para decirles cómo por dónde va la bolita. Segundo, ¿por qué Colombia? Eh, no sé, pero probablemente haya tecnologías muy importantes también en Canadá y en Estados Unidos. Y más bajo la cobertura, aunque allá está el... el opera el el Tratado del Triángulo del Norte, y ahí está Colombia, en acá pues tenemos nada más y nada menos que el TEMEC, y las empresas americanas y canadienses tienen trato nacional en México para todo esto. Pero aparte, quienes conocemos un poquito del asunto de ciencia y tecnología, sabemos que aquí tenemos, desde Conagua, pues un gran instrumento para decidir y para diseñar todo esto, que es el IMTA, que es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que por cierto ya lo andaban quitando, pero ahí está todavía. En el IMTA es donde pueden tomarse precisamente las referencias para ver qué tipo de planta se necesita. Segundo, pues si ya tenemos problemas en, en, en la planta, de Norialta, pues resolvamos el problema de la planta de Norialta, dice que van a poner unos aireadores y con eso ya la resolvieron. Lo que se les dijo es que ya esa planta quedaba prácticamente anacrónica después de 20 años y se los dijeron en la planta y tenían que hacer algo, se necesitaba una nueva planta, o sea, reponer esa planta para, para el tratamiento que ahorita se está dando. No están diciendo eso. Primero dijeron que no era cierto. Después ya, ya, ya están modificando y diciendo que lo que falta es una parte y unos aireadores, etc. O sea, se necesita inversión en esta planta. Claro que se necesita otra planta en el sur. Aparte de todo el trabajo que hay que hacer de drenajes por, a lo largo del, del, del río eh, Guanajuato, que hay que entubar todo el río Guanajuato. Si no está entubado ni siquiera a la salida de Pozuelos, del, allá abajo, huele horrible, este, es, un, es una inversión brutal, y no hay un proyecto, no se ha presentado un proyecto para ello, otra vez, proyectos ejecutivos, porque miren lo que se necesitan, son bancos de proyectos, de proyectos ejecutivos para estar listos para llevarlos a cabo y para licitar, y este es el último punto, todo esto hay que licitarlo, pues, si no es nada más que se le ocurra a Navarro, ay, ah, yo voy y miren, ah, ya me cayeron bien, qué padres. Entonces, pues ya nos los traemos y vengan y firmen el contrato. Es a una licitación pública. De tal manera que lo que hay de esto, pues son las ganas de viajar del alcalde. No sé, últimamente le, le han estado dando muchas ganas de de salir de la ciudad, como que ya no quiere estar aquí, no sé qué está sucediendo, este, ya no está cómodo, le gusta más ir a, a hermanar, atención, Guanajuato con Pichincha, Pichincha es un gobierno provincial, o sea, es un gobierno estadual, es como si Guanajuato se hubiera hermanado con eh, el gobierno estatal de Tabasco o de Yucatán, pues no, no, se debería haber hermanado con Quito, pero ya está hermanado con Cuenca de Ecuador. O ¿qué demonios fue? Pues lo invitaron a la celebración y ahí va y se llevó a su hijo y a su familia y fue a, a pasearse. Esa es la verdad. A generar TikToks allá. ¿A qué va a Colombia? A nada. Él, él, él no es el indicado. A ver, que vayan los de agua potable. Esos son los que tienen que ir para ir viendo el asunto, si, si están invitados, si les va a salir de a gratis la estancia en Cartagena. Pero aparte, ¿qué les van a, a, a presentar a los de Cartagena o cómo se van a obligar si necesitan hacer una licitación pública para eso? Eh, la verdad es que eh, estamos viendo en Guanajuato, Piri, pues que ahora los alcaldes quieren viajar y en cualquier momento, cualquier pretexto es bueno para irse dos o tres días, y no es que paguen o no paguen nada más, es que los alcaldes deben de estar aquí en Guanajuato, no tienen por qué salir, claro, opa, si está muy justificado el asunto, hay que viajar a la Ciudad de México, etcétera, una cosa muy importante de reunión de alcaldes, este de ciudades, este patrimonio, en algún lugar que vaya a haber fondos internacionales, bueno, pues vayan, pero están inventándose viajes, esa es la verdad. El señor se va a la pachanga, quiere ir a bailar a, a Colombia, eso es lo que quiere. Cartagena en la casa donde tienen García Márquez, y una de las mujeres más hermosas de, de Bogotá, ¿eh? Cartagena no tiene nada que del agua. No, de Bogotá, no, de Colombia. De Colombia, perdón. Es, pero lo conozco, Cartagena es otro mundo. Medellín, queda en otro extremo, ¿eh? Por cierto, perdió el presidente municipal de Medellín, le fue muy mal en las elecciones presidenciales. Y lo que tú dices, Carlos, finalizando el tema, este tipo ya está en la pachanga. Ya le vale camote todo. No, funcionó. el momo. Y ahora, mañana, a ver qué invento. Ahorita es Cartagena. En la próxima bueno, va a ir Argentina. No, algún lugar. Ya, gastos públicos, pachanga, y vámonos para afuera. Eso es lo que está haciendo ya. Abandonó el cargo, abandonó el cargo. Solo aparece en el TikTok, ahora de Cherife, la próxima semana, espero en Dios que no vaya a aparecer de San Juanero, porque así como van las cosas, aparece así. En fin, es triste para Guanajuato esto, ¿eh? Pero los, los regidores y síndicos, que han hecho para.? <risa> ¿A qué va afuera? O sea, ellos no le pueden decir que no vaya, no le pueden sugerir que se quede. Pues que mande a los técnicos, ¿no? Pues sí. ¿A qué va él? De por sí no sabe casi de nada, digo, este, y, y va a ir no? a decidir sobre las, sobre tecnologías de saneamiento de agua, digo, me parece absurdo. Y vaya que, y vaya que lo, ha, lo, ha, lo ha aceptado Carlos, él ha dicho que, una, cuando habla de algo y dice, es que yo no soy experto en leyes, yo no soy abogado, pero según yo, este, y hace su comentario, yo no soy experto, en o sea, no es experto en nada, él lo ha dicho, él lo ha dicho, entonces, efectivamente, ¿a qué va? ¿a qué va? Quisiera yo saber, y a lo, lo que tú dices, muy cierto, tienen que ir los que están al frente, de cada organismo, ¿sí? Si es de agua, pues que vayan los especialistas, que ya por eso aprobó un consejo, ¿sí? Que son especialistas en el agua, con un señor que es su amigo, su compadre, su no sé qué sea, que, que, este, que nada más tiene prepa, pero él es el que sale. Ahora ya lo mandan para todo a que él diga, sí, la de la presa de la tranquilidad, no, este, pero pues. Que le, a ver, que le hagan un, un, realmente un, un examen, a ver si es cierto que es, es un expertise en el tema. Ahora, se fijan una cosa, o sea, ya, ya están tam, también dando por muerta la presa de la tranquilidad, ya sabemos que no hay dinero. Fue otra ocurrencia de un político también, de vamos a hacer una presa y la tranquilidad, que acabó siendo la presa de la intranquilidad, con un problemón muy serio... También ya nos lo dijo eh, Carla, este está fracturado el lugar donde la quieren hacer y tiene aparte aguas este que no son convenientes que vienen de todas la, la, las minas de acá Pero hay que de la... sí. Pero ahí fracturaron ya hicieron la cortina, no. No, no, no. No, Ay, no, no, han hecho que... más que unos hoyos y todo y se han gastado un dineral. Ahí ab, ab, habría que preguntar y que rindan cuentas de sí. todos los hoyos estos que hicieron. En fin, porque llevan ahí gastados, no sé, 80, 70 millones de pesos. Bueno, no muchísimo dinero. otro tiradero de dinero. Así Eso es, habría porque... que generar rendición de cuentas. Debería está, de haber ahí una, una, una auditoría. Este, pero bueno, entonces ya no hay, ya no hay ese asunto y ahora... Tienen que hacer por lo que se debería haber empezado, que es sanear el río Guanajuato. Pero esto es todo un proyectote. Habría que preguntarle a José Luis Romero Hicks, que tuvo ese proyecto es, desde las épocas de, de, del gobierno de Vicente Fox, de rehabilitación de todo el río para convertir todo el río en una zona espectacular, y... Eh, pues habría que preguntarle cómo estaba ese proyecto y, y la visión que había sobre todo para rehabilitarlo, en fin. Bueno, pues a eso hay que llegar ahora. Pero pues la verdad es que lo que estamos viendo es que no tienen las condiciones para gestionar proyectos de amplio espectro. No sabe, bueno, no saben sacar un permiso en el INA. Ahora imagínense decidir tecnologías de agua. Pues hay que ir. Con, con, con quienes saben de eso, este es un proyecto donde, a ver quién podría hacerlo, la UNAM, por ejemplo, seguramente eh, el Instituto de Ingeniería o el Instituto de Medio Ambiente de la UNAM podría ayudarles para ello, pero no, pues esto es lo que están buscando, son contratos, esa es la verdad, de tal manera que sí queda el descarnado, finalmente, que algo les está sucediendo a algunos alcaldes de Guanajuato, de que ahora traen el gusanito de viajar y viajar a lo que sea. Este, si quieren salirse de aquí, no sé si ya no puedan con, con el puesto, los está abrumando el trabajo de tipo político y administrativo. Y entonces la forma de renunciar a ellos sin que nos demos cuenta, entre comillas, pues es alejarse de Guanajuato e irse a viajar por ahí. Eh, y, y probablemente y probablemente parte de eso pues va a ser luego pues ir a pedirle al santo padre que rece por los guanajuatenses porque pues él ya no puede hacer nada ¿no? entonces la salida va a ser precisamente esa es ridículo lo que está sucediendo pues yo creo que podemos pasar al tercer tema del día que es seguridad bajo acecho que ese, este es el tema que le pusimos, según hecho, ¿por qué? Pues porque cada vez está más, eh, hay más riesgos pues, de salir a la calle cotidianamente, porque la seguridad pues, no está garantizada. Cada vez vemos más, eh, con frecuencia, muertos en la calle. En fin, hay un estado de inseguridad. En, en, en la ciudad de Guanajuato y no se ve que haya un plan eh, para atender este asunto o sí, sí lo hay eh, Piri pues mira el grande problema de, del estado de Guanajuato gravísimo es la inseguridad ayer en Irapuato se echaron otros cinco y así le vas echando ¿eh? en Salamanca lo de la secundaria en Celaya a paseo, eh, matar a, al hijo del presidente municipal de Villagrán. Traemos un y se veía muy grave. Y aquí en Guanajuato, lo que ha hecho este muchacho es vestirse de policía. Es lo que ha hecho. Ridículo, ¿eh? En TikTok. Es una ofensa cuando traemos todos el Jesús en la boca. Yo creo que hoy más que nada, si el gobernador no pone en orden Guanajuato va a seguir siendo un soberano de memo. Esa es la tristeza, porque la verdad no hay orden. La universidad entrega maestrías, etcétera, etcétera. Y este ambiente que se vive en Guanajuato, Guanajuato es muy grave. Se vive un ambiente de ingobernabilidad, Lolita. Es lo que se vive y no lo puede negar. Lo no, que pasa es que es muy fácil agachar y no decir nada. Pero pues, salgan a la calle y vean ustedes cómo está de moda la venta de tachas, el, los balandines hechos a raya. Es muy delicado el problema, Memo. Es moda de fondo, ¿eh? Muy de fondo el problema. Y no sé dónde vaya a detenerse esto. Pero lo que... Pero, a, a, algo que no se ve, que, sea, que haya organizado el municipio. Es una red de comunicación ciudadana, es decir, en los lugares donde los ciudadanos están comunicados totalmente, se da menos el asunto de la inseguridad. Y aquí no veo que pase eso, no, no, no se ha hecho nada por eso. Fíjate, Memo y Piri, este, Carlos Nena y a todas las personas que nos siguen, esto ya, esto ya no pueden tapar el, el sol con un dedo, definitivamente. Ya este, se están viendo los asesinatos, porque eso es lo que es, asesinatos a la luz del día, o sea, aquí en Pastita, hace poco hubo un asesinato a la hora de la salida de los, chicos, de los niños, niños de preescolar, ¿sí? muy cerca de un jardín de niños aquí en Pastita, y fue a las 12 del día. ¿sí? Entonces, eh, eh, está el problema de la, de la inseguridad terrible cuando en Guanajuato no se, no se veía eso no se veía y, y la, la, de, la, no te puedo decir qué fue lo que dijo Navarro, no sé cómo, cómo explicarlo, pero lo que él comenta creo que pues está muy fuera de lugar, ¿sí? Está fuera de lugar. ¿Cómo es posible que diga que un ciudadano, un ser humano, qué bueno que ya bueno, la debía, claro. ya la debía. Así fue lo que dijo. <risa> ah, lo que exacto. Y qué bueno, se, se lo ganaba, ¿no? O sea, y, y eso, mm, eso no, mm. o sea, él él debería de haber previsto, ¿sí? El, el, aquí se trata de prever, no, como tú dices, nena, no de tapar el hoyo después del niño hogado. Si sí, sí, sabían que él la debía, porque así lo dijo, ¿y, por qué? ¿Y por, qué no, por, qué no, por qué no optaron antes? ¿Por qué no lo arrestaron? ¿Por qué si ya tenía antecedentes? ¿Por qué no estaba en la cárcel este tipo? Ahora ya está muerto. sí Y, y bueno, vemos diferentes cosas, como dice Piri, en todo el Estado, que son, que son cuentas, ajuste de cuentas y no sé qué. Pero bueno, si ya lo saben, ¿por qué no prevén porque arriesgan también a personas inocentes. ¿Qué tal si, si iba pasando otra persona y pues a ellos les vale? En ajuste de cuentas les vale y ellos avientan las no, ráfagas de, de balazos. No hay ajuste de cuentas, ¿eh? Los siete muertos en la escuela secundaria de Salamanca eran jovencitos. Hay un ajuste de cuentas. Hay un terrorismo en el estado de Guanajuato gravísimo, Jarros. Gravísimo. Y lo que ves es que la prensa tapa tapa, excepto Arnoldo Cuellar lo destapa y ahora eh, la M pero todos demás tapan y tapan y tapan, no hay ajuste de cuentas cuando matas a niños, ¿cuál es la diferencia con Texas? Ninguna ninguna es el, lo que me platicas de patita me conmociona, eso nunca no había pasado en Guanajuato es, ¿por qué? porque la inteligencia policiaca desapareció para prevenir un delito de inteligencia policiaca y dos, porque la autoridad moral de un edil y su cabildo es fundamental porque la gente... Pero cuando todo el mundo sabe que todo se arregla con tres pesitos, viene el desastre que tenemos hoy de seguridad memo. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. Así es, así es, así es Piri. Pero es, es, es, es mmm, inconcebible, inconcebible las declaraciones que hace el presidente municipal. Carlos, yo bueno, creo que tenías algo que comentar. Pre precisamente el asunto de las declaraciones, la, la, las declaraciones son, son brutales, son terribles las declaraciones. Un funcionario público que tiene eh, como obligación mantener la paz y la seguridad en el municipio, decir, este señor se portaba mal y ya le tocaba. Como no andaba por buenos pasos, es normal que lo mate, ¿no? Digo, la, la crudeza de una declaración de ese tamaño, conociendo lo que sucede en el entorno, todo, todo, todo, todo, todo, revela, aparte de una estulticia, pues la verdad es, es, es, es, una, es, es una inmoralidad, es una eh, falta de ética brutal del, del, del gobernante, es... es, es, es es una perrada, realmente, decir, decir eso para una, para una persona, cualquiera. ¿eh? Decir, no, pues ya, como, como tú no te portaste bien y pues llegaron ahí, te mataron, pues ya te tocaba, compadre. Bravo, qué bueno, pues ni modo. Y ya lo han hecho varias veces en, en, en Guanajuato, diferentes funcionarios que han mandado estos mensajes. Son los malos y se matan entre ellos. Y bueno, pues allá que se maten entre ellos, padrísimo. Híjole, eh, esto hay que pararlo de golpe. Yo creo que en este sentido, derechos humanos debería de intervenir para llamarle sí, sí. la atención al alcalde. Esto no se puede dejar así. La, para empezar, la, la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento debería de intervenir de inmediato. También darle, darle parte a la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre una declaración de este tipo, que es que violenta absolutamente los derechos humanos. A ver, no nos podemos poner de lado de la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente. Lo que hace lo que hace que se construya una civilización más avanzada es precisamente la razón. Y precisamente porque hay razón, se forman instituciones de derecho penal, como es el Ministerio Público, las fiscalías, para que no se dé la venganza pública. Aquí lo que se está instigando es a la venganza pública. Pues si te portas mal, te mueres y ya. Y, y, y si mataste a alguien, pues yo te mato a ti también. Bueno, eso quedó desterrado desde el siglo de las luces, desde el siglo XVIII. Y por eso hemos avanzado y aunque a veces ahí vamos para atrás otra vez. No se vale hacer ese tipo de declaraciones. Yo entiendo que hay mucha gente que le diga, ah, pues qué bueno, sí, que se mueran. Pues sí, que se mueran, pero un día, a este señor que según tú crees que tiene derecho a morirse por andar en malos pasos, probablemente esté tu hijo o tu prima o vaya pasando en un automóvil atrás en el momento en que suelten la ráfaga. Y en ese... Entonces te van a decir, pues sí, lo mataron y pues hay algunos asuntillos colaterales ahí y pues por eso mataron a tu hijo o a tu primo o a tu mamá o a tu hermano. No, este, hay que estar en contra de la violencia y esta debe, debe de parar. Pero pues no va a parar en Guanajuato mientras las cosas las volvamos a estar repitiendo, tengamos las mismas autoridades, no haya cambios y queramos precisamente hacer que los que nos llevaron a, esta, a este problema, pues nos vayan a sacar del propio problema que, por lo menos en parte, contribuyeron a gestar. Ese es el problema que yo veo. Así es. Gracias, Carlos. Este, sí. Vamos a pedir a Lolita que nos lea, por favor, las participaciones de los, los que nos siguen por internet. Sí, Memo. Antes, antes, de, antes de, de, de leerlos, eh, mm. yo quiero comentar algo. El, la gente, como tú dices, Carlos, ya lo está normalizando. Normalizando esto y, y creo que esto es terrible. No podemos normalizar, no podemos normalizar esto. No, lo, no se puede hacer. Y los jóvenes, por ejemplo, eh, ya han normalizado el que se fumen un churro o se tomen, no se coman, se, eh, traguen una tacha o no sé mucho de de drogas pero lo están normalizando es que ya eso es normal o sea no podemos nosotros no podemos eh, eh, este admitir y permitir esto que se normalice que maten a la gente eh, porque es un ajuste de cuentas que que se que, que, que se droguen porque pues es es es moda y es lo normal entre los chavos no no no no no es normal y que la gente lo, lo conozca y que la gente entienda que esto no se puede normalizar. No puede ser. Este, exactamente, somos una sociedad y tenemos que surgir y resurgir para el bien común. ¿Por qué? Porque se están, los chavos son los que más se están hundiendo en estas situaciones. Eh, se vio un video de un niño de Jardín de Niños donde él dice que quiere ser este asesino quiere ser un asesino cuando este, cuando sea grande. Entonces no podemos permitir esto y para que no se llegue a normalizar. Bueno y voy a, a permitirme leer los comentarios que son bastantes, bastantes comentarios. Los que hay. Jaime Cruzarredondo dice Buenos días, saludos de un cuebanense de visita en Eugene, oregón Mario Rodríguez Llebra, muy buen tema el de hoy, saludos a observatorio. Orlando Palacio lo está viendo en el programa. Juan Carlos García Romero, lo único que mostró y evidenció fue falta de razonamiento, corrupción e intereses perversos con finalidades claras. Orlando Palacios Méndez comenta, cada vez estoy más seguro que sigue siendo un capricho del alcalde y de su bancada política que se han adherido desde... Desde no me aparece lo demás. Mario Rodríguez Llebra. Sí, de acuerdo, lo que comenta el licenciado Carlos Arce respecto al diputado Sanela y los demás funcionarios públicos obedecen. Orlando Palacios Méndez. Esas asociaciones que participaron no tienen or, origen. Activista con sentido social. Su participación de ellos fue con intenciones. Me imagino que habla de intenciones políticas. Armando Morales, Migrantes al Tanto, estimado observatorio ciudadano. Y ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir para todo, para toda esta corruptela política de nuestra ciudad? Juan Carlos García Romero está respondiendo a Orlando. Además, sin consultar a los integrantes de los mismos que solo fueron embarcados por aquellos representantes, no los tomaron en cuenta para nada, solo fueron unas piezas más que movieron para su conveniencia. Jaime Cruz Arredondo, por favor, no defiendan al diputado Sanela al hablar de traiciones, su obligación era revisar el proceso antes de promover el endeudamiento. Armando Morales, Guillermo Siliceo. Tanto peca el que agarra la vaca como el que le mata, como el que la mata. Todos estos políticos que aprobaron esto, me imagino que está hablando de, de ellos porque no me aparece lo demás. Juan Carlos García Romero está respondiendo Armando. Ahora que se atengan a las consecuencias y que se les aperture un proceso de investigación por el aspecto de transparencia, eh, por el aspecto de de Transparencia. Jaime Cruz Redondo, muy de acuerdo que revictimizar al joven asesinado por parte de Navarro fue muy desafortunado. Luis Esteban Garza de la Parra le respondió a Luis Esteban. Y por otra parte, también es claro que el criterio de PINA es cambiante porque su autorización sobre la construcción eh, que se está haciendo abajo del pípila, como ahí, como ahí no han dicho nada, es una pregunta. Leonora Villegas dice, nena, del mismo museo sale el dinero para dignificarlo. Armando Morales, perdón, José Santimáñez, ¿fueron engañados? Tanto tiempo de marqueses y no saben mover el abanico? Orlando Palacios Méndez dice, se visualiza de todo en todo, con firma y huella de Navarro, de pura, no sé qué más dice. Paulino Rodríguez, es muy cierto que Navarro se entera de lo que aquí comentado, por lo cual, mi colonia ya no estamos... Representados por, me imagino que por, por él. Eh, Leonora Villegas, bien dicho, Lolita. Omar Ledesma, buenos días al observatorio. Saraí Velasco Moreno, ¿quién es la bigotona de lentes? Se ve que ni sabe de qué habla. Me imagino que no sé si está hablando de mí, porque soy la única que está de lentes aquí. Este, pero sí, sí se ve de qué estoy hablando y te dejo de tarea que investigues quién es Anela. Eh, Leonora Villegas respondiendo a Saraí, cuando te refieras decentemente a otra persona, cosa de educación, eh, se te respetará. Paloma Robles Lacayo, Guillermo, tienes toda la razón, el Museo de las Nomes de Guanajuato es un sitio ordeñado. recibe menos del 10% de lo, de lo que recauda. Eh, Paloma Robles Lacayo está viendo el video, Paloma nos manda saludos al observatorio, saludos Paloma. Nuevamente Paloma, Si sí es un gran esfuerzo el plantón, felicito enfáticamente a quienes lo sostienen. Paloma Robles Lacayo dice: 43 millones de pesos en el 2019, el último año normal. El ingreso del museo no es etiquetado. Me voy a meter acá a la computadora. Dice: Paloma, adscrito a, a la supuesta dirección de cultura y educación. Eh, Tere Argelia Vázquez está viendo el video. Armando Morales le respondió a Saraí: Si quieres que otros te respeten, lo mejor es respetarte a ti mismo. Solo así, solo por el autorrespeto, obligarás a otros a respetarte. Paloma Robles, la calle. El 10 de octubre de 2018 se incrementó el costo del no, colegio no, no, no. para adultos de 60 a 85 pesos. Es decir, un... 142% de su valor original con la siguiente justificación, incrementar la inversión en la conservación del inmueble, la mejor progresiva de los aspectos museográficos, la limpieza de las urnas y la conservación de los cuerpos, jamás se ha destinado un peso para ello. Jaime Cruz Arredondo, creo que el tema del MUMO ya fue, si ahora quieren investigar sobre cómo opera el actual museo y cómo se administra, eh, y cómo se administran los recursos será motivo de otro análisis Paloma Roble de Acayo el costo del acceso al lamentable culto a la muerte no es voluntario está consignado en las disposiciones administrativas con un valor de 17 pesos más de los 9 eh, Leonora Villegas Sanela ha dicho que no se puede pensar en qué destinar el crédito aprobado para el uso hasta que oficialmente lo, lo maneje me imagino lo retire. Ah, ok. Leonora Villegas, Carlos, el origen de la gran ideota del museo viene de Billy Smith, su suegro. Jaime Cruz Arredondo, esto de los museos de las momias lo están convirtiendo en puro chisme y chacota. Ahora ya hasta el Billy lo están metiendo. Por pues favor, actúen con responsabilidad y con ética de lo que debe ser la actuación de un observatorio ciudadano. Leonora Villegas, la administración de las momias al ser el segundo ingreso municipal debería de administrarse a través de un consejo ciudadano. Leonora Villegas dice, o el actual cronista está en nómina, es un buen historiador, Si sí trabaja y le pagan una baba. Jaime Cruz Arredondo, por favor, Carlos, no seas malinchista, porque Estados Unidos, o sea, USA o Canadá, si sí hay un México, infinidad de plantas, si sí hay en México, si sí hay en México, infinidad de plantas de tratamiento de aguas residuales, pero bueno, de alguna forma hay que hacer turismo político. Paulino ya Rodríguez. les dije del IMTA. ya les dije del Instituto <risa> Mexicano de Tecnología del Agua. Así es, Paulino Rodríguez, Navarro está saliendo porque como no será gobernador, jamás quiere emplear la estrategia de Romero Hicks, se promueve, se promueve para secretario de Turismo, lo mismo Navarro me pasa. O sea, le pasa, yo creo. Leonora Villegas. No entiendo por qué el municipio y el Estado no hacen uso del capital humano de la Universidad de Guanajuato. No, no existe vinculación social entre la legendaria Casa de Estudios y los gobiernos. Jaime Cruz Arredondo. Todos los presidentes municipales en el pasado han fomentado la hermandad de Guanajuato con otras ciudades. No es nada nuevo. Lo importante es que la ciudadanía conozca qué beneficios trae y para quién. Jaime Cruz Arredondo, Carlos, Carlos, Carlos, Sereno, un proyecto para sanear el cauce del río Guanajuato requiere de la participación de los tres niveles de gobierno, pero mientras los temas se politicen, menos se concretarán. Jaime Cruz Arredondo, sin duda muy desafortunadas las declaraciones del presidente municipal sobre el asesinato de ambos jóvenes y sobre todo del entorno en que, se acuerde, en que de acuerdo a sus palabras el resultado era ya de esperarse. Caritas tristes. Leonora Villegas, no se puede esperar más del área de seguridad ciudadana en el municipio cuando la respuesta estatal ha sido, no sé qué, qué comentó. Cuando la respuesta estatal ha sido el silencio ante la violencia. Luis Arce, chequen el paralelismo que existe en las acciones toqueras, el uso de las redes para mantenerse en el conocimiento público entre el joven, entre comillas, gobernador de Nuevo León, u el joven, entre comillas, Navarro. Luis Arce, dice, quieren que los problemas que están expresando no se den, voten. Jaime Cruz Arredondo, el alcohol es también una droga y se legalizó. Si Carlos pone como ejemplo, Estados Unidos y Canadá para la operación de plantas el tratamiento de aguas residuales, también puede ser un ejemplo para la legalización de la marihuana y voy más allá. Canadá en proceso de legalizar el uso de, cierto, de cierta cantidad de cocaína. Juan Campos, respecto a sus declaraciones de este deal, quiere decir que el solapó que anduviera vendiendo la droga, puesto que según sus declaraciones, trabaja en el municipio. Eh, no sé, creo que son, son todos los comentarios que tengo. Sí, ya son casi una hora cuarenta y cinco minutos y este, no sé si que alguien quiere concluir con algunas palabras, si no, pues, eh, nos, eh, seguramente nos estaremos viendo dentro de ocho días eh, en que eh, pensamos que la sesión del Observatorio Ciudadano de, debe incluir a más ciudadanos eh, aquí en eh, transmitiendo esta sesión y vamos a procurar que la próxima semana haya otro tipo de personas, además de los miembros del observatorio, para poder enriquecer más eh, la discusión. Muchas gracias, buenas tardes. Que tengan buen provecho. Hasta pronto. Nos vemos. Bye.